Hola, hola, buenas a todos, aquí somos comentando un día en Santa taberna y hoy volvemos con Total War Warhammer 2, nuestra campaña con los caballeros de Caledor, con Imrik, opa, vale, derrapa un poquito, eh, estamos aquí, ubicados. recordamos, tenemos a Imrik aquí en esta zona norte, vamos a conquistar Galvaraz con el ejército que tiene Imrik, que bueno, no tardará mucho en conquistarlo. Y ya luego bajaremos hacia el sur a recuperar las fuentes de la vida eterna ante este ejercitazo que veremos qué tal nos podemos defender. Y. nada. Por último. Bueno, nada, tenemos el pollón ahí. Habrá que acabar de conquistar el resto de zonas. Pero bueno, por el momento ahí estamos. No tenemos mucho más. El héroe nos ha movido. ¿A quién nos estamos refiriendo? Uh, vale, ah, que tenemos un turno nuevo Vale, estupendo Ok, pues vamos a debilitar esto, podemos asaltar unidades, sí Uh, acciones del héroe, por la exe, en la emboscada Maravilloso, vale, ¿se lo podemos asignar? Buf, vale Orden público, ah, no, vale, ok, se lo ha autoasignado Sí, se lo ha autoasignado, perfecto Vale Ok, con esto aquí tal y como estamos, vamos a coger a Imrik Y nos vamos a ir directos a asediar Galvaraz. ¿No llega? ¿Esto es en serio? Ah, digo, a lo mejor no lo vemos o algo. Vale, lo no resolvemos. Le pasamos por encima a esta gente. No tenemos otra. Uh, 6.000. Tomar y ocupar, así como te lo cuento. Vale, perfecto, me gusta Arma... Puf, Pedazo de armadura, ¿eh? Orden público con el bardo, perfecto Nivel 28, o sea, esto ya es una bestia desproporcionada Vale, ¿qué más tenemos? Rubio Ancestral, no recuerdo muy bien qué le íbamos a añadir a Imric. No, no recuerdo muy bien qué dijimos Ni un paso atrás, esto es liderazgo, defensa cuerpo a cuerpo Vale, vamos a meterle ni un paso atrás Que al fin y al cabo está bien Para bufar la melee y demás Mientras la sobrevolamos, me gusta Sí, porque estos son valores Para el propio Imrik, que no nos sale a cuenta Vale, vamos a meter ni un paso atrás Me gusta a la maga Nivel 31, ¿qué le podemos añadir? Es que ya estamos añadiendo por añadir Bloquear ejército especialista... No, ¿para qué? ¿Para qué? Vale, bueno, vamos a añadir el hechizo de la tormenta ignia. Por meter los puntos en algún sitio. Pero bueno, por el momento estamos aquí... Sí, podemos reclutar algo. Uh, uh, uh, uh, vale. Yelmos plateados con escudos. Lo que pasa es que esto tarda tres turnos a pesar de estar en local. Eso no me gusta nada. No sé por qué tardan tanto estando en la misma provincia, la verdad. Oh, vale. Vamos a reparar todo esto. Vale, que además tenemos dinero para poder repararlo. Me gusta. En Kemri tenemos algo. La pirámide negra estamos aquí subiendo. La torre negra. Poco a poco. Vale. Aguja canalizadora. ¿Podemos reclutar alguna maga? No. Me haría muy feliz, pero no podemos. Vale. Decreto disponible. ¿Dónde? Aquí, en la zona norte. Vale, de acuerdo. Vamos a... Rango al reclutar. Crecimiento... No, necesitamos orden público Sin mancillar hasta el 100% Vale, pues vamos a meter crecimiento y de construcción reducido de las, En las tecnologías no tenemos nada por el momento, ¿no? No, nada nuevo Ok Vale, ritual del vórtice disponible que no lo vamos a accionar aún No, no, no Ritual marino Casabar Galvaraz Y claros del largo sol O puede estar un poco más separado lo arrancamos. No sé si nos sale a cuenta. Ritual marino en curso. Orden público en todas las provincias. Mantenimiento de unidades. Duración de reclutamiento global. Capacidad de reclutamiento. Tesoro 5.000. Vale, ok, bueno. Vale, sí, mira. Vamos a iniciarlo. Vale, vamos a iniciarlo. El ritual ha empezado, mi señor. Y vemos dónde podemos tus mejores adeptos tardarán algún tiempo en completarlo el vale. ritual tiene tanto poder que el gran vórtice se distorsiona por su influencia estamos ahí todos enchufando pero cuidado con el vórtice debilitado, las fuerzas del caos y me lo planta aquí un... en los claros del ardosol vale ritual. El ritual ha comenzado. Vale, claros de largo sol. ¿Podemos mejorarlo? Sí. El errador 5000. No. Podemos sacar un... Es que sacar un nuevo ejército implica pff, morirnos. Línea de suministro. Aumento del mantenimiento del ejército en 4%. Vale, yo creo que lo vamos a necesitar. Vale, no, estos son nobles. Un señor. Príncipe, eficiente, mantenimiento. Uh, menos 25%. Me gusta, tiene vigor, no. Respetuoso, no. Vale, vamos a reclutar este, el, el, el Darin. Reclutamos. Ubícate aquí, perfecto. Y vamos a sacar esto. Es que tiene prácticamente mantenimiento gratis. Vale, me gusta mucho, me gusta mucho. Mm, mm, mm, mm. Eh, eh, eh, eh. Vale, vamos a sacarle una línea base Que sea capaz de aguantar Y por lo menos que pueda contestar A estos dos eh, eh, Vamos a tirar de diplomacia Sí Baja, baja al sur, baja al sur. Va, va, Podemos bajar al sur Vale Cuexotol Estaban aquí Ah no, Tlacua Coordinación sí. bélica Aquí Coordinación bélica Aquí No podemos eh, Te puedes unir Añadir oferta Unirse a la guerra contra No le puede declarar la guerra al caos Ah, vale Ok, nos tenemos que apañar nosotros. a la guerra contra. ¿Y, ¿Pero por qué no me sale? ¿Solo puedo yo enfrentarme a las marionetas del caos? No me gusta eso, ¿eh? No me gusta eso para nada. Slatan, diplomacia, coordinación bélica. Aquí No puedo ¡Oh! Vale, eso es un disgusto, pero bueno Se aguantará y se campeará Se aguantará, o sea, aquí esta guarnición es una locura Pero una locura Vale, vale, vale, ok, no pasa nada, estamos bien Nos quedan cuatro Vamos a sacar a... Aquí en este ejército como la reclutación global es más barata. Y elmos plateados queremos. 240 son muchos. Mm, mm, mm, mm. Aquí, ¿qué queremos? Tenemos los leones blancos. Vamos a aguantar, creo yo. Sí, vamos a tratar de aguantar. Es que este ejército está muy bien, por ejemplo. Tiene cosas baratitas, pero. Nos sirve muy, muy, muy muy bien Vamos a viajar Aquí a la torre negra de Arkan Para acercarnos hacia aquí A las charcas de la desesperación Sí En el próximo turno haremos eso Vale, perfecto Con esto El rito, podemos invocar algún rito Eh Vale, bueno, el próximo turno Vale Ok Finalizamos este Sí Y vemos, a ver Qué movimientos hay Ya o tal Acuerdo, acceso militar roto Confederación con los últimos defensores De Slatan. Dios Vale Con estos no hemos tratado mucho Kemri Me va a sediar Cuatar. Vale Vale, no tenemos mucho que hacer Porque literalmente no tenemos mucho que hacer Así que vamos a simularlo Vamos a perder el Ah, no, lo hemos perdido Perfecto Me la salta y ya está Uy, hay que volver ahí a Kemri Hay que volver ahí a Kemri Vale, la confederación Ok, Qatar saqueado Qatar okay. Vale Vale, vamos a movilizarnos Hasta aquí, hasta Kemri Bueno, podemos atacar Vale Pues nada, vamos a poner marcha Nos ubicamos aquí en Kemri. Vale, ok, deberían ser suficientes Fender fuertes como para Poder defenderse sin problema Aquí estamos lejos Lo que es que sus ejércitos tienen una cantidad de movimiento Brutal Pero lo suyo y lo más oportuno Asaltar unidades, 70% Perfecto Con esto subiremos a nivel 10 a este héroe, seguramente. Fracaso. Bueno, por lo menos sube de nivel. Eso está bien. Vale, asaltar unidades. Esto, esto ya es una máquina de matar. Pero 100%. Vale. Imrik más o menos está recuperado. Vamos a secarnos aquí a Gorgazán. Estupendo. Vale. ¿Podemos poner...? Vale, nos acercamos a Numas. En Numas cambiamos de región. Mm, el problema es que nos hemos dejado esta región así con el, con el orden público en negativo. Eso no me gusta. Vale, esto lo vamos a defender tal y como estamos. Eh, eh, eh. Hemos sacado una tecnología nueva uh, Vale, avances militares 2 Perfecto, con esto Vamos a ir volando ya por el mapa Perfecto, perfecto, perfecto Hemos desbloqueado avances militares 2 Porque hemos llegado aquí No, porque tenemos Avances militares 2 Es pregunta seria La torre negra, no Pues no recuerdo exactamente oh, Porque teníamos esto, amigo Vale, vamos a sacar por aquí Reclutar héroe ¿Por qué no? No podemos reclutar héroes Vale, tenemos que reclutar héroes aquí En Numas, justo Reclutar héroe Mago Aquí oh, wow, wow, wow wow Cielo Bestias Uno de uno Buah Mago, ¿Tantas clases de mago hay? ¡Fua! Vale, ok. Lo tenemos en cuenta, entonces. Tiene buena instrucción, motivador, sentimental... No. Vale, no, no. Hay que ir a lo máximo. Lo que pasa es que necesitamos un poquito más de... De... De influencia. Vamos a sacar este que nos sube el orden público, nos da influencia y reduce el coste de construcción... Vale, que por 2.000, si no me equivoco, realizamos el rito. Vale, nos quedan ahora 1.500 que poder gastar. Y esos 1.500 los vamos a utilizar aquí, reclutando. Vale, le vamos a sacar una de caballería. 578, 111... Vale, vamos a quitar la de caballería, podemos reclutar otra de arcos. Vale, con esta podemos reclutar 3 y 3, perfecto. Vale, pues nada, vamos a reclutar esto. Y el, por la, por el problema o la problemática que vamos a tener es ¿dónde te estás dirigiendo? Supongo que irán a Antocho, a Casabar. Entonces voy a tener que moverme por aquí, pero no me quiero movilizar aún. No podemos sacar ningún héroe, ¿vale? Vale, nada, ok. Eh, ¿dónde tenemos que construir cuatar? No lo voy a reconstruir. Vale, nos lo saltamos y finalizamos turno, perfecto. Vale, a ver qué nos tienes que enseñar ahora. La verdad es que desde el norte deberíamos bajar asediándolo todo fácil con el ejército de, de Imric. Otra vez nos asedian, vale, autoresolución nos lo revientan y lo conquistan. Ah, ¿no? ¿A dónde vas? No lo he entendido. Vale, influencia obtenida: 6, perfecto. Vale, claros de largo sol. Ok, avances militares: 2. Es ejército tocho este, ¿eh? Vale, a ver, vamos a ver. ¿Qué desbloqueamos primero? Flechas de posición. Arqueros, fuerza de proyectiles y munición. Luego podemos meter armadura ligera, sillas para escaramuza, no cargar en masa. Unidades de sombríos, maestros sombríos y yelmos plateados. Unidades de águilas gigantes y leones de guerra. Pues así, así. Viéndolo desde este lado lo que mejor nos va. Lanceros, arqueros, guardia del mar de los cero, sombríos. Es que esto es armadura para todo el mundo. Traer a los colonos. Mantenimiento a las unidades del guardia de Mardeloncer. Liderazgo. ¿Será liderazgo? ¿Menos 10%? ¿What? Sí, claro, yo entiendo que es coste de reclutamiento. Que, que hay un misclick. Vale, vamos a meterlo en las flechas. Que es fuerza de proyectiles. Que esto nos viene genial. Son 7 turnos. Va a tardar un montón. Pero no deberíamos tardar mucho más tampoco. Vale, vamos a aguantar aquí... ¿Podemos viajar a Casabar a defendernos? Ojo certero, tiempo de munición y tiempo de recarga reducido. Me lo quedo. Y no podemos viajar a Casabar. Vamos a viajar a Antoch. Y desde Antoch iremos a por esto. Pero yo creo que la guarnición de Casabar es capaz de aguantar todo esto. Vale. Este hombre... Este hombre es capaz de asaltar las unidades aquí. 100%. Éxito. Perfecto. Además, subimos. a Asegurar influencia. Vale, vamos a coger comercio. Vale, perfecto. Y ahora vamos a hacer la jugada maestra. Vamos a viajar con Imrik. Miedo, no llegamos No llegamos y eso no me gusta Vale, vamos a viajar a Cuatar. Siguiendo nuestro descenso Hacia el sur Ahora bien, con este ejército de aquí Nos vamos a enfrentar a este otro Vale, o sea El, el toque que le hemos pegado está bastante bien Pero con la ciudadela Esto lo vamos a hacer que lo controle la IA Perfecto, yo creo que con nuestro ejército Contra todo esto lo que me preocupa Lo que me preocupa son este El golem escorpio Los caballeros de la necrópolis, etc Pero yo pienso que saliendo a buscarlos Y tal y como estamos Seremos capaces de aguantar Así que vamos a ir a por ellos Veremos qué tal se plantea La batalla, pero Bien, en general No tienen arco, con lo que van a tener que venir De cara a muerte a por nosotros Bien Bien, bien, yo creo que podemos jugar bien. Oh, mira, podemos aprovechar la colina, el bosque. Bien, bien, bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta mucho eso. Que vengan ellos, nosotros aguantamos un poquito detrás. Vale, el noble, lo que voy a hacer, voy a encarar el noble, a ver si puedo con el noble reventar a su escorpión. Y ya con la caballería jugar mucho y tratar de romper flancos y hacer una buena carga por la espalda, etc. Y conseguir sacar ventaja a partir de eso. Vale. ¿Dónde está el bosque? Aquí arriba. Dios, pedazo colina. Vale. Aquí. Anchos. Vale. Separaditos. Eso es. Muy, muy anchos estamos aquí, parece Bueno, me gusta Vale, grupo 1, perfecto, fijado Luego, arcos, todos aquí Vale, este va a ser el grupo 2 Nuestra señora, el grupo 3 Este hombrecillo, el grupo 4 Aquí en el centro Que de tu buff a todo el mundo Vale, y ahora la caballería Uy, en el grupo 5 Vale, él ya sabemos que despliega aquí Nosotros podemos desplegar Lejos Vale, aquí Como ya preparando la carga Vale, y ahora la, Nuestras águilas Aquí Y aquí, vale, protegiendo los costados Perfecto, ahora Por donde vengan ellos, ah, nuestros apoyos Vienen por allí, vale, ok Pues nada, todo lo que podamos aguantar nosotros Lo aguantaremos, me gusta Vale, vamos a adelantarnos Un poquito o los arcos nada más Un poco nada más Un poco nada más Y seamos listos Vale, vienen por ahí eh, Se agruparán con nosotros Por aquí en la zona centro Y ya está Vale uh, uh, uh, uh. Tiene mucho rango 200 metros 150 metros Vale Ok, primero lanzaremos esto entonces Esto es sobre el terreno Entonces más o menos puedo medir Vale bueno, por aquí Vale, me lo quedo Vale, vale, vale Eso es, que tengan que venir de cara ellos Tengo que hacer focus también en estas unidades Los guerreros tienen cara que son súper fuertes Vale Aquí Venga, abre fuego Vale, estas unidades las voy a dedicar aquí Estas dos aquí Vale, Nuestra Señora Ya puede disparar, ahí que es Vale, esta está bien Vale Uh, ha tardado Ah, no, no, no, ha ido bien y todo Vale, esta águila aquí. Muy bien. ¡Oh! ¡Qué buena llamarada tú! ¡Qué buena llamarada! Vale, me gusta. Vale, esa águila la vamos a destinar aquí. Vale, aquí vamos a cargar guía por detrás. Perfecto. Vale, vosotros aquí. El noble aquí. Vosotros cargad aquí en la zona centro. Porque nos no va a hacer falta. Y vosotros aguantadme más o menos un poquillo. Vale, no, no, vamos a volver sobre nuestros pasos. Vale, aquí os quiero. Vosotros, cargadme aquí. Y vosotros, continuad, continuad. Hasta apoyar. Bueno, no, venid por aquí. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Señora, cambio este cuerpo a cuerpo para reventar este bicho. Vale. Venga, el águila esta que caiga por aquí. Maravilloso. Vale, vamos a chocar con esto por aquí. Ya vienen nuestros amigos Vale, a los guerreros de Nenkara Perfecto, perfecto Bien, el nobre ha hecho su trabajo, eso me gusta Vale, ok, vamos a avanzar El águila Ah, no, no, no ¿Dónde está, ¿Dónde está su señor? Vale, aquí Vale, el águila, esta está en combate, esta no Vamos a movilizar. Ah, no, Ah, me he equivocado, le he hecho al revés Vale, el águila esta Que se levante Eso es Vale, vamos a entrar por aquí Hacia esos guerreros Vale, esto aquí Esto vamos a hacer que choque Aquí también Perfecto, perfecto, perfecto Estamos bien, estamos bien, estamos bien Venga, de frente De frente No, no, no por los señores, eso es oh oh, oh, oh ¿Dónde está nuestra señora? Vale Con que no nos reventemos Nosotros mismos estoy Por... Contento, vale, vale, reagruparse, reagruparse, reagruparse. Eh, Lo vamos a tirar ya, señora, ¿sí o no? Uh. Buah, que fallo más estrepitoso. Vale, vale, vale, vale, vale. Dios, vale. estamos huyendo muy fuerte. ¿Dónde? Vale, Recupa recuperamos a la gente. Uh, la caballería un poco pocha. Vale, vamos a cargar ahí por detrás. Me gusta. Vosotros, ¿dónde estáis aquí? Vale. Nada, nada, nada. Ya acaban de perderlo todo. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, recuperamos. Nada, ya, nada. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Lo tenemos. Vale, ha muerto su... Su héroe, esos lanceros, nada, ya está fin, bravo. Vale, la magia que tiene esta arquera gracias a los objetos es una burrada, literal, es como tener un mago más, me encanta, maravilloso, literal. Hemos hecho muy bien, hemos aguantado ahí en el frente, esa oleada de llamas de Fénix que ha salido, no recuerdo el nombre del hechizo, pero es una pasada, me ha encantado. Y bueno, eso prácticamente nos ha dado el combate. Luego hemos aguantado bien con los lanceros. Las águilas han tenido muy buen apoyo. 38 y 33 bajas. O sea, muy bien. Vale, vamos a coger esto, el cautiverio. Bueno, son trabajos forzados para recuperar los apoyos. Puntos de golpe. Omuleto de apalo. Vale, bueno, subimos de nivel. ¿Qué más nos vamos a poner? Ojo certero 2. Sí. Vale, perfecto. Y luego este noble. Reponer. Tropas 2, ¿vale? Vale. Podemos continuar hacia el sur. Vamos a ir a la pirámide... Uh, uh, uh, uh. Vale, vamos a mejorar la pirámide negra de Nagas. Y aquí en Henry, ¿cómo estamos? En positivo. Podemos poner... Vale, vamos a poner pies en polvorosa hacia la pirámide negra de Nagas. Vale, no... Este señor noble ya llega tarde. No, ya llega tarde. No, no llega. Y el problema que tenemos es este. De aquí. Esto no sé si va a ir creciendo y me da mucho rollo. No podemos ir a atacar directamente. Así que vamos a reclutar otra de lanceros. Perfecto. Edificio dañado. No tenemos para repararlo, pero deberíamos reparar Cuatar. Imric lo podemos movilizar más hacia el sur. Y es lo que vamos a hacer. Nada, el príncipe dragón es una locura. Vale, perfecto. Ok, aquí que lo vamos a dejar. Siguiente turno. Vale, termina A ver qué movimientos hay. Tlaqua, Nagron. Clanishin. Lo que me da rollo es que me van a atacar. Uh, Arcan el Negro. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Pacto de no agresión... Te lo firmo por el momento. Caballeros de Lyonés... Sudemburgo... A ver... Oh, vale. Asedio Casabar. Nos lo olíamos. Esto no lo veíamos venir Vale. El continuo saqueo... En bancarrota... Menos 1300. Vale Llegamos a atacar No Casabar ¿qué, ¿Qué tiene? No, es que no podemos dejar que caiga Casabar Es imposible dejar que se muera Claro, y atacar aquí es suicidarse Porque no vemos nada tampoco Y con, con este ejército no nos va a apoyar aún Los claros del largo sol Vale Ok, ¿Qué, ¿cómo nos vamos a mover aquí? Con Imrik Bueno, el noble este llega hasta aquí No por el momento Tengo miedo de es que si lo incorporamos aquí al ejército de Imric Lo perdamos O sea, perdamos el movimiento Así que vamos a entrar aquí Las fuentes de la vida eterna no tendría mucho que ofrecernos Efectivamente Así que lo vamos a autorresolver Uh, vamos a perder la caballería. Bueno, vale la pena. resolución. Vale. Vale. Tomar y ocupar. Vale, perfecto. Provincia Río Ceniza. Yelmo de la discordia. Orden público con el bardo. Perfecto. Vale. Imric vuelve a subir de nivel. Le vamos a añadir a Imric Mercader. Uf, un 5%, ¿eh? Es que esto al fin y al cabo hace que desarrolle la economía. Vale, vamos a meter esto aquí. Porque necesitamos el dinero a nuestra señora maga. Ya no sabemos qué más ponerle. Así que le vamos a poner tormenta ignea 2. Vale, este movimiento está aquí. Iremos a apoyar Casa Bar. Me gusta. El problema de esto es que no sé si fiarme de... Ok, voy aquí. Bueno, ¿tienen 12? Sí, continúan teniendo 12 tropas. Vale, vamos a acercarnos... Porque yo creo que con este ejército sí que es más o menos probable que... Vale, vale, vale. Ok, vamos a hacer ese movimiento, ¿vale? Nos organizamos de esa forma... Aquí nos podemos movilizar. La torre negra de Nagas continúa. continúa. Vale, vamos a movilizarnos. ¿Kenri, cómo está? En negativo, vale. Torre negra de Arcan. Vale, vamos a movilizarnos hacia allá porque al fin y al cabo queremos coger las charcas de la desesperación. Vale, aquí nos estamos olvidando un poquito de este otro ejército que viene por aquí. Ok, si hace falta... Ah, no, Galvaraz no podemos dejar que caiga. Uf, vale. Está todo muy complicado. Eh, ¿Qué edificios hay dañados? Cuatar. Vale, vamos a reparar esto. Las fuentes de la vida también. Y aquí la plaza esta la podemos reparar. Reparamos. Vale, nos quedamos con 2000. Vale, un decreto nuevo disponible que es este. Aquí vamos a meter. Ingresos por comercio Vale, tributo al Rey Fénix Vamos a meter esto aquí Me parece correcto Y finalizamos turno Sí Vale, y con esto Cerraremos el capítulo de hoy Veremos a ver qué, qué más cosas Hemos hecho mal Bueno, hemos hecho mal Hemos hecho bien en bajar con Imrik Pero vamos a tener muchos problemas con el caos Que Uf, se moviliza la Torre Negra, eh se moviliza la torre negra Vale, veremos uf, uf, uf, uf, uf. Vale, nos quieren asaltar Casabar Recemos porque aguante Y si no, volveremos a reconquistarla Seguramente, con lo que hay aquí en la guarnición Dejemos su ejército Bastante tocado Claro, es esto, pero derrota Vale, ok, pues lo dejamos aquí A puntito de caramelo para el próximo capítulo Lo dicho Ahora bien, lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto como a mí, que vamos a comentar, bueno, comentamos un poquito de todo en general ahí en, en Twitter, también seguidnos en Twitch, ahora mismo por el verano lo tenemos un poco parado por el calor y demás temas que tenemos en el aire, pero trataremos de seguir con ello cuando no sea posible y por último, suscribiros a nuestro canal de YouTube, también lo no que estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo, así que nada, eso es sí todo.